Sí, Moca es un emprendimiento que surgió al principio con mi hermano hace, empezó en marzo de 2019, es pues un año y cinco meses, poquito es un emprendimiento que surgió de pura curiosidad mía que siempre tuve ganas de tener algo propio eh, y en realidad surgió de medio, medio gracioso porque en un momento me tenía que comprar zapatos de cierta calidad, ¿no? de, de cierto estándar, como para ir a laburar. Me parecían que estaban carísimos y medio de cabeza dura me empecé a meter de, a decir: Che, ¿cuánto le sacarán de margen? ¿Cuánto tendrán de costo? ¿Quiénes serán los fabricantes de zapatos? Y medio que se me trabó ahí la idea y empecé a investigar de nada, sin tener idea de, de rubro nada. A investigar un poquito, ver fabricantes, preguntar, hablar con la gente, googlear, eh, recorrer. Y bueno, terminé dando con algunos fabricantes que, que, bueno, que me llamaba la atención cómo elaboraban, los precios que tenían, todo. Y bueno, es, el calzado es algo que siempre me gustó. Eh, y así que así de una idea, de medio que se me trabó de averiguar, eh, me junté con mi hermano y nos mandamos... A hacer una marca, a registrarla y arrancar este emprendimiento. Y sí, es medio, es medio como difícil, porque en realidad yo, capaz, el sueño que tengo, obviamente, que, que sí, lo tengo siempre ahí de fondo como latente. A mí lo que me encantaría es dedicarme full time a Moca eh, y que, obviamente, bueno, pues entran en variables que viste, tiene que ser mucho más rentable, empezar a mover mucho más, mayor volumen de ventas, expandir el negocio. Pero yo creo que es algo posible, que el día de mañana está ahí, ¿viste? La, latente y medio que es la idea de... medio casi la idea de, de los tres socios que somos hoy en día. Pero bueno, es un paso como... es un paso importante, ¿no? Yo siempre laburo en relación de dependencia y de repente como que sí, mandarme solo, solo, solo, eh, sin como ese backup, ese sueldo que tenés asegurado a fin de mes y sería como un gran desafío, pero, pero bueno, creo que es algo que el día de mañana se puede No, por suerte la pusimos nosotros eh, no era tampoco... cuando arrancamos no era un emprendimiento que requiriera mucho, mucho capital porque no invertimos en máquinas, eh, tampoco tenemos local propio estamos en Coyourou con Fran Repetiti y Huaco Tomazone, que viste como... Un socio estratégico clave porque no, no requerís tener que estar en un local, y contratar vos, eh, la, la gente que esté atendiendo, todos los gastos que eso conlleva. Entonces arrancamos comprando stock, puramente. O sea, después tenés gastos de bueno, registro de marca, otras cosas, pero no fue una inversión fuerte. Y nada, desde que arrancamos es todo reinversión igual, sí. Y hoy, bueno, online, e-commerce, que tenemos una, una página que tenemos otra vez de, de tienda nube y después el físico que es en Coyojo así que fundamentalmente esos dos y sí también lo que estamos tratando de desarrollar son como revendedores o distribuidores si quieres en, en el interior hoy toda Argentina eh, te puede comprar por ejemplo la semana pasada nos compran de, de Puerto Madryn, de Chubut otro de Entre Ríos, te compran de Córdoba, Formosa también eso a todo el país eh, así que no no solamente acá, no es, es re importante, eh, llegan muchas consultas, te das cuenta que cuando haces, haces pautas publicitarias, por ejemplo a través de Instagram, te das cuenta después en la curva de ventas que cuando metes una pauta las ventas la, la acompañan, a veces no es tan medible, pero viste, te das cuenta que sí, y no, creo que es un punto de contacto clave con el cliente. Eh, mandan dudas, ven las fotos de los productos, pueden ver los precios, eh, te linkea directamente con la página, así que creo que es muy directo y sé sí, que es un canal hoy en día te diría clave más que nada para el interior. por bueno, acá en Capital estamos en co-showroom y viste el que tiene una duda o se lo quiere probar va eh, después. El que es del interior te contacta directamente a través de, de Instagram y ahí concretas la venta, viste? Así que. No, yo creo que es como un mix, eh, tenemos planes de, de, de agregar muchos más productos, variantes, accesorios también que, que acompañen al, al zapato puede ser también un producto, un calzado de cuero, viste, no sé, empezar a meter cinturones, billeteras, zapatillas, eh, o bueno como un montón de variantes, más colores también de todo, así que ese por un lado sí, obviamente, es un objetivo y creo que lo, lo vamos a ir cumpliendo y después en cuanto a ventas, crecimiento y tener más presencia eh, como marca ¿viste? y empezar a competir, como decíamos recién, con marcas más grandes. Sí, obviamente que también es, es la idea, es el objetivo de, de ir como alcanzándolo, ¿no? así que es medio como un mix de, de los dos.